Eh, bueno, Mi nombre es María del Pilar Cadrasco, yo soy la mamá de Dylan Díaz, y pertenecemos a la familia Fortius, tocamos las puertas de Fortius para reforzar muchas cosas, muchos potenciales que, que, que tiene Dylan. La evolución de Dylan ha sido espectacular porque, a pesar de que es un niño muy talentoso, necesitaba reforzar la parte mental, creer más en él, ser eh, mucho más positivo también, ¿cierto? Hasta el momento se ha visto reflejado no solamente en la parte política, eh, en el estudio, en la casa, su comportamiento con sus amigos, eh, en toda su vida social. Entonces, eh, inicialmente cuando empezamos en Fortis, creímos que era simplemente enfocarlo al deporte y ya, pero no, o sea, la evolución de verdad ha sido maravillosa. Fortis también nos ha ayudado a nosotros a, a orientar a Dylan, ¿cierto? Dylan está feliz acá en esta familia, esperamos continuar durante mucho más tiempo.